Importante porque nos brinda una independencia económica. Para mí es importante porque no solo a nivel económico, sino que también en lo social. Porque ayudas a los demás y porque te sentís realizado. Te haces útil y de una forma u otra te ayuda a progresar. Es importante porque nos da la... La libertad de mantenernos. Y es importante para salir adelante, para tener nuestros objetivos. Es importante porque nos hace de alguna manera que ser. Trabajar es importante. Estar incluido es importante. Que las personas con discapacidad se puedan incluir en las empresas importantes para tener un futuro. Por si en un futuro tengo una pareja sorda y tengo un hijo y una casa, necesito trabajar. Para tener todo eso, tener una vivienda, poder mantener a mi hijo y no estar dependiendo de mis padres. El trabajo es importante para la vida. Era un sueño que tenía. Siempre quise... He trabajar. Había trabajado antes y ahora ya, bueno, me siento como en casa. Es importante porque nos ayuda en el futuro, nos hace progresar. Este, también nos ayuda a ayudar en casa y relacionarse con compañeros y con personas. Lo más importante es creer en uno también. Que uno puede uno puede brindar lo mejor de sí para brindarle justamente lo mejor a, a otra persona, en este caso a quien te contrata, que a veces por diferentes circunstancias piensan que de repente no se puede y yo les digo a todos que así se puede, que simplemente a veces es tener ganas. Porque trabajar es importante para todos y todas. Cuando contratas a una persona con discapacidad contribuís a la diversidad, creatividad y la ética de tu lugar de trabajo. Así como a reforzar la imagen de la empresa entre el personal y los clientes. Sé parte del cambio. Convertite en una empresa inclusiva.